Nos encontramos en la sala de lectura del Senado de la República para grabar un programa más de la temporada 2017 de, del programa Pensando Chile. Quienes eh, han seguido este programa en algunas oportunidades saben que, que es fruto del encuentro entre la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y el Centro de Extensión de, del Senado. Eh, y que ya es, un, es una tradición eh, tanto en el ámbito universitario mismo y posteriormente en televisión, eh, hacer estas producciones para usted que fundamentalmente son entregar elementos de juicio eh, en términos simples sobre temas fundamentales y estratégicos para el futuro de Chile de tal forma que usted en su libertad personal pueda reflexionar sobre ellos. Este, este programa es realizado por UCB Televisión, eh, quien se lo entrega a usted en Televisión Abierta, y posteriormente TV Senado eh, es la oportunidad que usted se va a encontrar con el programa en distintos momentos de, de, del año. Eh, también se encuentra disponible en el streaming de Radio Cooperativa de la Biblioteca del Congreso y, y en el canal de YouTube del propio Centro de Extensión del Senado. Así que hay distintas oportunidades en que usted puede observarlo. El tema de hoy, eh, que vamos a hablar de ciencia y tecnología. ¿sí? En términos simples, ciencia y tecnología. Una cuestión tan fundamental, eh, que parece de pronto tan lejana de nosotros, pero, pero que tiene que ver con nuestra vida misma, la vida cotidiana de nosotros. Y para eso contamos con dos personas eh, que nos van a... A acompañar y van a conversar sobre esto. Eh, eh, está con nosotros el profesor Andrés Illanes. El profesor Andrés Illanes eh, es ingeniero civil químico de origen, diría yo, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pero él es, eh, es, es un académico del, del mundo de, de la biotecnología desde hace ya largos años en su historia profesional. Él hizo sus estudios de posgrado en, en el MIT, en, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es una institución muy importante a escala mundial, como, como, como, como es sabido. Eh, él continúa siendo un profesor de la universidad, eh, trabaja mucho en estudios de posgrado, ha escrito libros sobre la materia. Es un, simplemente un investigador. Más que eso, es un profesor. ¿Mm? Y también se encuentra con nosotros Cristian Nicolai. Cristian Nicolai es ingeniero civil electricista de la Universidad de Chile. Él es un profesor eh, y también ha ocupado cargos públicos eh, muy importantes eh, y en, en momentos muy cruciales por lo demás. Eh, fue subsecretario de Telecomunicación de nuestro país. Eh, y actualmente eh, es el director ejecutivo de CONICIT. Ya ellos nos van a explicar el significado de CONICIT en el mundo de la ciencia y la tecnología. Así que bienvenidos para que hagamos esta construcción común ¿m? al servicio de quienes nos acompañan. Muchas gracias. gracias. Eh, lo primero, tal vez que podría ser muy interesante y que para ustedes puede ser tan obvio, ¿no? es que nos, nos comenten sobre la institucionalidad actual en el campo de la ciencia y la tecnología. Entonces podríamos partir por Cristian y después por Andrés, que van dando como dos miradas pero que hacen, pero que son unitarias, que hacen un todo. Ver, primero, el, el Sistema Nacional de Innovación, que es una agregación de distintas instituciones, tiene básicamente eh, un par de actores eh, radicados principalmente en el Estado. Eso hay que entenderlo en términos de financiamiento. La mayor parte del financiamiento de investigación en Chile se hace desde el Estado. Y ellos son, por un lado, la Comisión, el, con la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICIT, y por otro lado, en el mundo de la innovación y el emprendimiento, la Corfo. Hay algunas otras instituciones, entre medio que son institutos del Estado, como el INIA que se dedica a los temas agrícolas, que hace investigación propiamente tal. La investigación se hace principalmente en las universidades. Nosotros, como institucionalidad, lo que hacemos es financiar. Y en el financiamiento uno define ciertos instrumentos y ciertas líneas. El CONICIT existe como idea desde el año 67, su estatuto desde el año 71, decreto de esa época, y en el devenir del tiempo se ha ido construyendo sobre la base de distintos instrumentos. El más importante posiblemente Fondecit, que es la investigación más básica. Todos los investigadores en Chile en la práctica han pasado por Fondecit. Y en otro caso tenemos el Fondef que está en el lado de lo aplicado, tenemos investigación en centros asociativas, tenemos la formación de lo que se llama Capital Humano Avanzado también con las becas, tanto en el país como en el extranjero. Y también la vinculación con el medio a través del programa Explora, que ha estado centrado principalmente en la escuela, pero que tiene que vincularlos con el medio como un todo. perfecto Esa es como una descripción general que vemos que tiene como, como, como varias líneas. Los mentores de CONICID, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes fueron los que los que imaginaron darle forma en el estado a esto son de los tiempos de que Jaime Lavado fue el primer Jaime Lavado estuvo involucrado que, en que esto posteriormente fue rector y... de la Universidad de Chile es una idea eh, tomada eh, rápidamente por el presidente Eduardo Fey Montalva, yeah. y él es el que, eh, en una idea de una mirada eh, diferente del país, porque no nos olvidemos que no solo los o de Plan también, y una serie de instancias adicionales que le dan una mirada de futuro al, al, al país. Eh, y esto se va materializando, y como te decía anteriormente Bernardo, el, el año 71 sale el decreto, ya, porque previamente habían otros decretos, se había creado esta comisión, no tenía muy claro todavía cómo iba a funcionar, y, y lo notable es que en las primeras frases donde se describe la función de Conicid es ser la entidad que aconseja... ...al presidente... ...en esa época se hablaba solo de presidente... va a ser al presidente o presidenta... ...de la República... ...en temas de ciencia y tecnología... ...para el desarrollo so económico-social... ...económico-social... ...ya, no es solamente... ...es una mirada bien precursora... ...de aquella época... ¿ya? ...entonces hay gente involucrada... ...como Jaime... Eh, ...posteriormente cumple un, un rol súper importante... ...Enrique de Tiñi... ...que lidera la institución durante mucho tiempo... Eh, ...después tenemos... Eh, posteriormente a Eric Goles que le da un impulso lo instala. Una persona muy buena para comunicar también. Y así hemos ido sí, avanzando muy en, muy en el tiempo. Rato. ¿Sabes por qué te pregunto eso? Son como los pequeños datos de la historia, ¿no es cierto? Así se van construyendo los países. Así gradualmente vamos explorando. Y también mencionar a aquellos que han cumplido eh, papeles eh, y que han hecho contribuciones. Porque eh, desde mi punto de vista personal, esto es un juicio personal, creo que los países son más grandes cuando son capaces de valorar de reconocer a los que han sido constructores del país. Y son muchos, los países se construyen por muchos, en distintos ámbitos. Eh, y, y nos hace más grande, más grandes ser capaces de señalar y decir ¿sí? quiénes han, eh, han, han sido constructores de la historia, ¿sí? porque la historia tiene muchos matices. Andrés, desde tu perspectiva, pero sin es que nos escapemos de este ámbito de conversación hasta que sí. penetremos en lo demás. Sí, yo, yo quisiera en todo caso, antes de referirme al tema de la institucionalidad, eh, hacer un pequeño, una pequeña reflexión sobre ciencia y tecnología, porque estamos hablando de ciencia y tecnología. Exacto. Bueno, la, la ciencia se entiende, digamos, como la generación del conocimiento, y la tecnología es el uso de esa información con un propósito práctico, con el propósito de generar bienestar, bienestar para el hombre. Ahora... La verdad es que eh, en los tiempos que corremos, las fronteras entre ciencia y tecnología se han ido volviendo cada vez más difusas. Y, y la dinámica que existe del paso de la generación del conocimiento hasta su aplicación es tan fuerte que la verdad que es a veces muy difícil poder hablar de la ciencia y la tecnología como si fueran compartimentos estancos. ¿eh? Yo quizás preferiría hablar de generación del conocimiento, ¿eh? independiente si ese conocimiento es básico o si tiene una, una clara connotación hacia lo aplicado. Eso como primera cuestión. Eh, ahora, en cuanto a la institucionalidad, eh, quizás eh, creo que es inevitable hacer una mención a lo que está ocurriendo en términos de institucionalidad en el último tiempo. Eh, el día 23 de enero de este año, el día de mi cumpleaños por lo demás, se ingresó al un Senado el, yeah. el, el, el proyecto de ley para crear el Ministerio del Medio Ambiente. Yeah. Yo creo que esto, eh, más allá de la opinión que nosotros podamos tener sobre la eficacia de este, de este organismo, a mí me parece que es un hecho de enorme relevancia, de enorme relevancia en el sentido de que muestra una voluntad de darle a la ciencia y la tecnología un, un, un sitial, un sitial que le va a permitir eh, comunicarse de una manera más, más eh, eficaz con el mundo social y con el mundo político. Así es que, como digo, yo más allá de entrar al detalle, creo que no tiene sentido hacerlo. Eh, yo creo que es, una, es una, una muy buena iniciativa y que... Eh, Confiamos los que estamos en este mundo en que va a traer beneficios a, a, a lo que es el desarrollo de la ciencia y la tecnología en, en Chile. ¿Le vamos a cambiar de nombre a Punicita entonces? ¿Lo podríamos llamar como Comisión Nacional de, de Generación del Conocimiento? ¿no? Ah, ¿Ah? No puede, puede. Yo, yo al respecto, es que es tremendamente importante lo, lo, lo que dice el profesor, en el, en el sentido siguiente, ¿ya? Eh, es la creación de conocimiento. ¿ya? O sea, eh, hay, una, hay una cosa básica, que lo que uno no conoce o le tiene miedo o piensa que es mágico. ¿ya? Entonces, como, como, como humanidad, eh, vamos avanzando en, en esta creación de conocimiento. Y ahí, de repente, la pura curiosidad es parte esencial del ser humano, ser curioso. Y otras veces, es por necesidad. O sea, ¿qué sé yo cuando lo, la, la flota inglesa necesita afinar ¿no es cierto? El, el tema del desplazamiento de sus barcos, hace un concurso y se inventa el cronómetro. ¿ya? Entonces, hay, hay un conocimiento generado a partir de esa necesidad, pero también hay cosas. Cuando Einstein ¿no es cierto? medita y, y, y ve y se hace un, un experimento teórico sobre la luz, ¿ya? sin pensar posiblemente en las implicancias que tiene más adelante. O cuando se hace su teoría de la relatividad general, ¿Ya? que hoy día lo usamos los GPS digo, hay creación de conocimiento también por esa curiosidad ¿ya? y también por necesidad y, y tú agregabas agrega, agrega una palabra clave bienestar, uh -huh. entonces generamos conocimiento eh, pero finalmente es para el bienestar humano Claro, es es que, para el bienestar es que, es que si humano. no es así, no hay tecnología. No, es para el bienestar claro, humano. No. Lo otro interesante que Andrés señala es cómo esta frontera que parecía tan clara, tan dura, entre ciencia y tecnología se hace más difusa, ¿cierto? Y, y, y, y podemos hablar entonces de solo generación del conocimiento. Eh, y me parece súper atractivo eh, esto de la meditación, de la exploración, ¿cierto? de la reflexión de, de algo cuyo destino no lo conocemos como pensamiento, que son las viejas luchas de otros tiempos. De la investigación básica y aplicada, concepto que ya debe estar bastante obsoleto y que mostraría que yo ya no pertenezco no. a los tiempos actuales no, en esta es materia. Los dos mundos, ¿no? ¿Mm? Como dos la mundos. La ciencia y la humanidad. Y la necesidad, ¿no es cierto? Y cómo cuando uno se da cuenta de una necesidad y, y se encuentra una respuesta. Pero también el valor que tiene la exploración. que genera condiciones. para dar respuesta a necesidades que tal vez ni siquiera tenemos conscientes. Uh -huh. mm -hmm. Bernardo, yo quería eh, eh, volver a una cosa que tú mencionaste antes, que es el tema de un poco de la historia y, y del reconocimiento a, a las personas que la han hecho. Eh, yo conozco bastante por dentro lo que fue la evolución de CONICIT, principalmente de FONDESIT. Y he asistido, digamos, por los años que tengo, por supuesto, a un periodo histórico en que esta institución evolucionó y evolucionó de una manera, a mi juicio, muy muy favorable. Yo, yo me recuerdo ahora, siempre digo 20 años, pero en realidad son 30 o más, bueno. <risa> <risa> atrás cuando Fondesit lo manejaban Mary Rose Mackenzie y Paulina González, y eran dos personas que eran el disco duro de, de, de Fondesit, en ella estaba toda la información, y ellas eran personas notables, que llevaban adelante esto, en la Oficina de Relaciones Internacionales con Conicita Tabaleliza Elizabeth Vija, también personas que le dieron su vida a la, a la institución. Entonces, es, es muy grato ver cómo desde ese germen, de alguna manera, se ha ido construyendo toda una institucionalidad y hoy día, bueno, Conicit y Fondesit son, son, son lo que son, digamos, y han llegado a tener un rol que es, que es pivotal, porque es clave en lo que es el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Chile. Yo creo que independiente que se le cambie el nombre, ¿ya? porque va a ser una agencia en el proyecto del Ministerio, es la labor que se hace la importante. Y respecto a lo que dice Andrés del reconocimiento, hay mucha gente, aprovecho de decir que cumplimos 50 años este año como CONICIT, y estamos preparando justamente un recuento de lo que fue CONICIT y de lo que podemos proyectar hacia, hacia adelante. Quiero agregar un elemento que lo dije a la pasada, pero me parece tremendamente importante, que es dónde se ha hecho la investigación, dónde están nuestros científicos y lo que han hecho ahí. Es básicamente en la universidad. Hasta hoy. Ah, hasta hoy. Yeah. Tenemos un déficit, que es una de las cosas que tenemos que enfrentar a futuro, ¿no cierto? Como desde la empresa y también desde el Estado incorporamos. ...la ciencia y la tecnología a través de las personas... ...porque no se incorpora de otra forma... ...para poder darle en un caso... Eh, ...diversificación, agregación de valor... ...eficiencia, al trabajo productivo directamente... ...y en el otro sustento en la evidencia... ...a la definición por ejemplo de políticas públicas... Ese, ...ese es un tema donde la ciencia y la tecnología... ...tienen que jugar un rol fundamental... ...y ahí las universidades han jugado un rol espectacular... ¿ya? Eh, ...en cinco años más se cumplen 400 años... ...de la universidad en Chile... ¿Ya? No la Universidad de Chile, no, no, no. pero 400 años de la universidad en Chile, que ha tenido épocas en que ha tenido eh, academia con formación, con investigación, otras en que solamente entregaba los títulos, pero la labor de la universidad es fundamental. Y ahí hay roles, que no puedo dejar de mencionar, de Gómez Milla, por ejemplo, que le da un cambio radical a la visión de universidad y que permite que esto a partir... Justamente en la década del 60 se van a estas fuerzas que son lo que hoy día es Cónisis y este eh, movimiento que hay en torno a la, a la investigación. André, que comenta que, eso. Sí. sí. Que, que Cristina hace ver un punto que en mi juicio es <coughs> sumamente importante, porque en, en nuestro país la ciencia y la tecnología, o la generación del conocimiento, como ustedes quieran llamarla, ha, se ha radicado casi exclusivamente en las universidades. Ahora, este honestamente pienso que no es un modelo que nos va a permitir conducir el país hacia un nivel mayor de desarrollo. Si miramos a los países más desarrollados, vamos a ver que eso no es tan así y que la generación del conocimiento se encuentra más dispersa, tanto en las universidades, centros de investigación y en las propias empresas, las que están más ligadas a lo que es la, la, la parte productiva. Y eso es algo que yo creo que es un déficit en Chile. O sea, yo creo que tenemos que buscar las maneras más eficaces de poder hacer que la ciencia y la tecnología se, se, se, se expanda, digamos, hacia áreas en las cuales, hoy por hoy, no tienen mucha, mucha, mucha representación. Yo sé que se han hecho grandes esfuerzos, ¿no? no lo podemos desconocer, hay una serie de instrumentos que han estado primordialmente orientados a fortalecer la relación entre el sector de generación del conocimiento y el, el sector usuario de ese conocimiento. Y hay una serie de iniciativas que son muy interesantes, pero hay que, yo creo que hay que perseverar muy fuertemente en eso. ¿Ah? Fíjate el, el problema que, que estamos observando ahora con eh, la gente que ha regresado al país después de obtener, digamos, su perfeccionamiento a nivel de doctor. Mira lo que está pasando con ellos ¿Ah? eh, Chile tuvo un, un programa muy agresivo de, de formación de recursos humanos, y quizás no se meditó debidamente del impacto que esto iba a tener a años plazos y este impacto lo estamos viviendo, digamos, de hecho lo vimos de manera muy casi dramática en el año 2015 cuando sale a la luz pública la insatisfacción de las personas que regresan a Chile y que no encuentran un nicho adecuado para poder desarrollar todas sus competencias. Entonces, claro, se han, se han desarrollado eh, instrumentos para tratar de resolver esto y se han creado los postdocs, bienvenidos, soy un usuario de postdoc y lo agradezco. Pero son también medidas temporales porque los postdocs se acaban y estas personas eh, no necesariamente encuentran un nicho de trabajo en las universidades o en el sector productivo. Y eso es un problema sí, mira, muy hay, serio, digamos. Hay un tema de, que, que tiene eh, al menos dos aristas. Una es la de la continuidad de los financiamientos. ¿ya? que Cuando dependemos de los presupuestos anuales tenemos un problema. O sea, eh, si esto es, La ciencia es plurianual por definición. ¿ya? Eh, yo diría que es permanente, casi más que plurianual. ¿ya? Eh, la ciencia puede llegar a un resultado o a otro resultado diferente. O sea, Esto no es una apuesta cierta muchas veces. Entonces, ese es un primer tema que si uno no lo tiene en la, en la cabeza resulta muy difícil mirar hacia adelante. Y el segundo es el, el, el, el de mirar eh, ciencia con pertinencia, ¿ya? Eh, el, el para qué de la ciencia. Y por lo tanto, de alguna manera darle coherencia y sentido a lo que se hace. Yo, si formo un doctor, lo voy a becar. Voy a hablar de la beca primero cuatro años, pero posiblemente se demore cinco, o seis años. Ya Depende, de se ¿Ya? Depende de la disciplina. Depende de la disciplina. Pero estoy claro, invirtiendo sea. en él. Cuando retorna, lo que menciona Andrés, ¿no es cierto? ¿Dónde se va a insertar con el nombre técnico que le tenemos puesto? ¿Cierto? Para eso tú necesitas un ecosistema, necesitas un medio ambiente que lo acoja, necesitas recursos, necesitas laboratorio, necesitas una disciplina y dentro de esa disciplina algo en lo que vas a trabajar. ¿ya? Entonces cuando uno mira la historia, y por eso es importante esto, y se da cuenta que en los últimos cinco o seis años, el 60%, en promedio, de la gente que se ha ido a estudiar fuera de Chile lo ha hecho en el área de las ciencias sociales y humanidades. Uno debería tener capacidad para absorber ese 60% y no la tenemos. En cambio, ¿no es cierto?, se nos van, el 10% de las becas chiles son en el área de las ingenierías. Entonces, ¿solo un 10%? Solo un 10%. ¿ya? Entonces tenemos un tema de planificar, ¿no es cierto?, de priorizar, que es algo que hay que hacer y lo estamos empezando a hacer, pero hay que hacerlo con fuerzas en el futuro, porque si no... Vamos a seguir con este problema. Vamos a seguir conversando sobre esto, nos vamos a detener un par de minutos. Volvemos. Volvemos empezando a Chile para continuar conversando sobre ciencia y tecnología, que es el tema de hoy en esta temporada 2017 del, pro, de, del ciclo de programas. Eh, está con nosotros el director ejecutivo de CONICIT. Eh, Don Cristian Nicolai y el profesor Andrés Guillanes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, um, científico. Entonces, esta conversación la estamos haciendo con ellos para poder eh, llevarle a ustedes elementos de juicio, como lo dijimos al abrir el programa. Eh, yo, de, yo quisiera hacer una pregunta después de, de esto primero que quiero señalarles. Quisiera pedirle después algunos ejemplos así, muy concretos, muy asibles de lo que significa eh, en, en, en cosas que podamos percibir los que estamos conversando con ustedes aquí de, de impactos de la ciencia y la tecnología de cosas que han pasado en Chile. Pero ustedes dijeron algo muy importante al, al terminar la primera parte del programa, eh, que se refiere a la, a la formación de, de, de, de, de, de personas, podríamos llamar de capital humano, pero no sé si está bien decirlo de esa manera, ¿no? Pero digamos de formación de personas de la más alta calificación en los mejores lugares del mundo, eh, como una gran inversión de la sociedad chilena. ¿Mm? Y eso se ha hecho, eso se ha hecho. Eh, pero, pero tú, Cristian, señalabas como que las proporciones eh, de, en términos disciplinarios de, de los grupos. A mí me gustaría que elaboraras brevemente un poco más sobre eso. Bueno, lo que pasa son eh, dos cosas básicamente, Bernardo. Una que no se planificó fue esto fue libre demanda hasta ahora. Yeah. Nosotros acabamos de modificar un decreto para poder hacer más expedito el proceso de privilegiar ciertas áreas. Y eso significó entonces que postulaste, competiste con todos, ¿no es cierto? Y e, hipótesis. ¿ya? Un ingeniero de minas en la época de bonanza de la minería les resulta mucho más atractivo salir a trabajar, porque lo están esperando además de que obtenga el, el, el título para llevárselo, Exacto. que hacer una ardua carrera de investigador en la cual todavía le falta el doctorado, le falta el postdoc y todo lo demás, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, ese, ese es un primer tema, no, no, no ha habido planificación en ese sentido. No hubo. Por eso, no ya. hubo. ¿ya? Estamos okay. apuntando que va a haberla Perfecto. hacia adelante, y así yeah. lo hemos declarado y tiene que haberla. Yo tengo la convicción que tiene que haberla. ¿ya? Okay. Que además eso define un poco las obligaciones y los derechos que tienes también. O sea, si okay. yo te mando a hacer algo okay. específico, okay. tus obligaciones y derechos son distintos del que eligió libremente qué okay. es lo que iba a hacer. Okay. ¿ya? Y la segunda cosa es de los incentivos. Los okay. incentivos tienen incentivos monetarios, o sea, compites con alternativas frente al mercado, pero también de tener un entorno donde puedas trabajar. ¿ya? Entonces ahí tenemos un tema que atender, de que hayan las instalaciones, de que hayan equipos de trabajo, porque nadie trabaja solo hoy en día, esto es de equipo y además interdisciplinario, y también un tema en las regiones, o sea, tenemos que hacer más atractivo que la gente se mueva a las regiones. Mira la cantidad de variables que has colocado como parte del diseño. Ahora, respecto del origen, podríamos decir que la bondad estuvo en el primer esfuerzo que la sociedad chilena hace, masivo, lo comunica y sucede. Ahora llegó el otro tiempo, que es el tiempo que tú señalas. Exactamente. Andrés, por otra parte... Eh, eh, y confirmando lo que tú todavía has señalado, habla de la universidad como el gran centro donde estamos hablando de ciencia y tecnología, donde se hace la producción del conocimiento, ¿no es cierto? Eh, y hay otros actores como el Estado y el sector productivo. Eh, yo recuerdo el caso de Fondef como una iniciativa que, que existe, que pareció en un instante que iba a ser como mucho más rápido eh, el, el, el que se trasladara esta mirada cultural... ¿no y también práctica en términos concretos de, de ciencia y tecnología al interior de las empresas. ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué no sucedió a la velocidad imaginada? Bueno, yo, yo, yo pienso que la, la relación entre el sector productivo y el sector académico, por llamarlo de alguna manera, es una relación que, que no es fácil y, y esto no es una crítica, digamos, no es fácil porque estamos tratando de llevar a, a un punto común eh, entidades que tienen roles sociales muy distintos y que tienen historias y distintas, digamos. Entonces, es claro que no es un diálogo fácil. ¿ah? Y yo creo que el, el Estado de Chile ha sido, eh, ha sido acertado en poner instrumentos que favorezcan esta, esta relación que de por sí no es natural ni es fácil. ¿Ah? Yo creo que se ha avanzado, pero como tú señalabas, yo creo que no se ha avanzado en, en, en la medida que habría que esperar, como tú dices, en base al esfuerzo que el, que el Estado ha hecho por, por perfeccionar a la gente. Eh, hay iniciativas interesantes, por ejemplo, eh, tesis que se realizan, tesis de doctorado, me refiero, que se están realizando en las empresas, ¿te fijas? Pero Estamos como que en un punto todavía muy, muy, muy preliminar de, de, de este asunto. ¿no? Eh, la, las empresas tienen que crear, por un lado, una necesidad de conocimiento, te fijas tú, porque, porque claro, la, la empresa va a querer que los doctores eventualmente vayan a ponerse al servicio de lo que es el giro de la empresa, digamos, te fijas. Y eso parte porque la empresa sienta la necesidad de ese conocimiento. Ahora, como comentaba Cristian, digamos, en la medida que claro, que Chile todavía sigue siendo principalmente un exportador de digamos, productos con bajo nivel de elaboración, bajo nivel tecnológico de elaboración, eso va a ser difícil. Ahora, insisto estoy hablando en términos generales porque hay ejemplos eh, muy notables donde las cosas han sido distintas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Bueno, mira, yo creo que es inc <coughs> incómodo un poco hablar de pero experiencias personales, pero por casos? ejemplo claro. el caso de la empresa Harting en Chile. Harting es una empresa química que ha tenido una, a mi juicio notable no. hablo de mi experiencia porque ¿Sí? hay muchas otras sí, sí. que ha tenido un notable, notable aprecio por lo que es el desarrollo tecnológico yeah. y han hecho cosas realmente notables acercándose a las universidades, creando eh, conocimiento y transfiriendo y recibiendo el conocimiento que generan las universidades en cosas muy atractivas, digamos, Te fijas? y ellos han innovado en su, en su plataforma de producto y bueno, han establecido en, eh, empresas conjuntas con empresas norteamericanas y han tenido, un, un yo creo que han sido sumamente exitosos. Para mí fue un, un, un honor, diría yo, haber formado parte de un equipo de trabajo con esta empresa donde se lograron resultados tecnológicos extraordinarios, digamos. O sea, en Chile se generó conocimiento tecnológico que posteriormente fue transferido y actualmente está siendo usado en Estados Unidos, digamos, en esta empresa que... Por distintas mira, no, razones yo, se tuvo que instalar en Estados Unidos y no en, yo, Chile, mira, no en yo, Chile. Yo le voy a aliviar el sentido de culpa a Andrés de no, no, no hacer la autorreferencia. ¿ya? Eh, pero hay más ejemplos. ¿ya? Andrés que, es muy delicado. Que, por que, eso, demuestran, ¿no? que demuestran que se puede. ¿Ya? Yeah. Pero lo que nos falta posiblemente es masa crítica y algo que yo llamo conversación, ¿ya? O sea, yeah. porque tú decías el tema de los empresarios, todos, o sea, los empresarios tienen un rol, los científicos un rol, tú tienes otro rol, yo tengo otro rol, pero tenemos que ser complementarios para construir este país, ya que estamos pensando Chile, ¿ya? Entonces, eh, el tema es si somos capaces de conversar o no, no tener esta sensación de que viene un señor con una solución en busca de un problema, ¿no es cierto? Y del otro lado la sensación de que, por Dios, no me entienden, ¿ya? Entonces, eh, es, eso hay que trabajarlo, ¿no? Se está empezando a trabajar, tanto así que los decanos de ciencia, por ejemplo, ya se han juntado y han estado conversando sobre la forma en que se está formando la gente científica en Chile. Pero a los ejemplos, eh, terremoto, para que voy a hablar, todos sabemos lo que no, es pues, un terremoto, ya, uno mira las fotos del terremoto del 39 en Chillán, las fotos del 60 en al y al sur, ¿no es cierto?, y mira lo que ha pasado con los últimos terremotos y la diferencia es notable. ¿Y por qué hablo de la foto? Porque es algo que se ve, las casas no están en el suelo, las comunicaciones han tenido su alto y bajo, pero no se cortan, como en el caso de 60, que el país quedó cortado en dos. Detrás de eso hay tecnología, detrás de eso hay ciencia Ya hay ciencia y tecnología chilena, ¿ya? de emprendimientos, de gente que pasó por FONDECIT, por Fondef, y fue capaz de crear lo que se llaman amortiguadores sísmicos, que es algo que también se usa en el mundo, que sale de Chile están instalados en edificios edificio chileno, que lo que hace el amortiguador es que en vez de que se mueva el edificio entero, se mueve el amortiguador y el edificio se mantiene bastante estable. Eso es producto de una investigación científica que pasa por estas distintas etapas y termina en un emprendimiento. ¿Ya? Entonces hay cosas que se pueden hacer muy cercanas y que a lo mejor por cercanas no las vemos. Una cosa de afuera que la gente posiblemente no sabe de dónde viene. Si tú hoy día te vas a hacer una resonancia con un examen médico... Esa máquina viene de una disquisición que hace un astrónomo observando el universo, ¿no es cierto?, y viendo la radiación que llega de fondo y si esto se podría usar y se convierte en esa máquina que se usa para hacer exámenes. Es decir, la ciencia está todos los días, la tecnología está todos los días y a lo mejor por eso no la vemos tan cerca. ¿no? Lo que pasa es que los ejemplos son muchos. Pero a ver, ayer... ayer, pero ayer dos dos, más, espérate, dos no. más. Ayer estuvo en nuestra escuela dando un, un seminario, un, un digamos un alto ejecutivo del Instituto de Salud Pública. Y el hombre fue a presentar un, un, un desarrollo que ellos tienen de una vacuna contra un patógeno de enorme incidencia en nuestro país. Y han desarrollado ellos eso, ¿te fijas? Y una, una, es una, pato una, una patología complicada porque está vinculada a temas de meningitis y otro tipo de, de, de, de enfermedades de alto riesgo, donde bueno ellos están desarrollando con, con tecnología de punta, digamos, una, una vacuna. Te fijas tú que probablemente en un plazo breve va a estar a disposición de... De, de la gente, digamos, ¿no? Y eso es importante. No sé o sea, si es lo mismo, pero estamos, estamos hablando del virus inicial. Ya, no, no, no, no, Es otra, otra, otra, o sea, otra para que veas es otra, que hay, hay es esfuerzos otra. distintos. El virus claro, inicial también claro. está ya en la etapa. Claro. Se ha conseguido la aprobación, ¿no? Para hacer las pruebas ya en seres humanos, ¿ya? Entonces, hay cosas que se hacen en, en, en Chile con pertinencia para, para Chile, ¿ya? Mm, mm. Mira, bueno, mira otro ejemplo, ¿ya? Un ejemplo super, más lejano posiblemente porque no se ve de la, la cercanía de la gente. Razonamiento. Chile tiene los cielos más claros del mundo en el norte. ¿Y qué es lo que asociamos a eso? La astronomía. Hoy día tenemos el 40%, estamos camino al 70% de la capacidad de observación. Pero alguien hace el razonamiento, ah, pero espérese, la energía solar también necesita cielos limpios. Tenemos un potencial enorme y no lo hemos usado. Y se empieza a trabajar y hoy día tenemos información ¿no? Hace el futuro. ...un instituto que va a trabajar la minería con energía solar... ...y tenemos celdas fotoeléctricas, fotovoltaicas, ¿no es cierto?, adaptadas al norte. Entonces, hay un, un montón de cosas que nosotros podemos mover... ...a partir de nuestras necesidades, a partir de las oportunidades. Porque tal como están esos cielos, también tenemos la Antártida en el sur... ...el 80% de las expediciones antárticas pasan por Punta Arena... ¿ya? ...y por lo tanto tenemos un potencial enorme también de ir posicionándonos en esto con las tecnologías que están asociadas. O sea, cuando uno habla de astroingeniería, por ejemplo, ¿ya? está hablando de tecnología, está hablando de cómo proceso las imágenes, la información, los instrumentos que se utilizan. ¿ya? Entonces hay toda una, una cosa, Bernardo, que se puede desarrollar y que hay que ponerle, hay, hay que conversar sobre las posibilidades de desarrollarlas. Pero yo, yo, yo quisiera, pero, pero yo aún así quisiera remarcar lo siguiente. Eh, cuando tú dices, se puede, se puede, la dotación de, de, de, de capacidad está. Tenemos este, este este este descuadre, por decirlo así, ¿no es cierto? Entre espacios, eh, eh, especialidades, etcétera, y. y participación de, de otros espacios nuevos, distintos de la, de la universidad. Eh, pero, pero también los primeros ejemplos que ustedes han demostrado. son de cosas que se pudo y que están y que se está en acción y tú pones un ejemplo concreto y tú pones otro. Eso significa entonces que en Chile han sucedido cosas eh, y se han hecho avances. Este país es otro país en muchas cosas, pero estamos hablando de ciencia y tecnología. ¿Mm? Entonces están ahí, son concretos, son concretos, son ejemplos, son esperanzadores, son también inspiradores para otros. Entonces, que yo creo que eso, que eso es importante dejarlo... Pero no nos podemos quedar ahí, hay no, que hacer No, estoy de acuerdo. O sea, si uno se compara con otros países, Chile invierte el 0,38% de su PIB de un PIB que además es bastante más pequeño que el de los sí. países desarrollados porque claro. esa es la, la, la trampa de los porcentajes y los sí. promedios de repente nos puede matar ¿sí? compáralo con dos países entonces, que tú quieras no comparar de, de, de la inversión eh, Finlandia, Corea, Israel en, entre el 3,5 y el 4,2% del sí, pero PIB pero comparado ¿sí? con, con nosotros Brasil nosotros tiene el tiene, triple, tiene Argentina, el triple. Argentina tiene un tiene más 60% nosotros. más entonces estamos al nivel de también. Costa Rica segunda digamos. cosa, nosotros tenemos menos de mil investigadores por cada millón de habitantes. ¿ya? Finlandia tiene 7.800 investigadores por cada millón de habitantes. Entonces, eh, uno dice, claro, no somos finlandeses, pero lo importante es la trayectoria. O sea, aquí hubo una decisión de alta política, ¿no es cierto?, de apuesto a esto. ¿ya? ¿Por qué apuesto al conocimiento? Apuesto a la, a la oportunidad incluso de exportar conocimiento. ¿ya? Entonces, hay que hacer cosas ahí. Segunda línea de acción. De, de futuro, pero que hay que empezar a hacerlo hoy día, que algo ya hemos empezado a hacer. La gente, o sea, la gente tiene la percepción de que su formación en ciencia, estoy hablando en general, no lo científico, en general fue mala. Más del 50% mala. El 7, el 3,3% cree que no recibió formación en ciencia y tecnología. Y solo el 7% que fue buena. ¿Ya? Entonces, si no trabajamos en la escuela, lo que se llama STEM o algunos dicen STEAM, ¿no es cierto?, ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, le agregamos el arte por el tema de la creatividad también, desde pequeño vamos a tener siempre esta, esta, este prejuicio ¿ya? de que la ciencia es difícil, que es para otros, que es para gente un poquito loca, ¿no es cierto? Ya, uy, no, las matemáticas, mijito, son muy. No, son difíciles, por Dios, ya. Entonces, eso hay que cambiarlo desde la base. Y eso es partir desde la educación parvularia, hacia adelante. Los niños, nosotros los llenamos de prejuicios, el niño chico cuando mira la sombra, ¿no es cierto?, está haciendo ciencia, se está preguntando por qué la sombra le persigue, pues salto, trato de despegarme, no puedo hacerlo, ¿ya? todo eso nosotros lo cortamos después, bueno, eso hay que abrir un espacio a la creatividad, entonces la formación ahí es, es, es tremendamente importante, hoy día nosotros nos va mal en la pizza, en el Teams. ¿ya?, nos comparamos con la región, sí, estamos a la cabeza, pero cuando nos comparamos con países más desarrollados estamos muy atrás, entonces eso hay que reforzarlo y eso significa entrar también en el terreno de quienes forman, a los formadores de estos niños. ¿Qué más tenemos que hacer? Diversificar nuestra manera productiva. La única manera de hacerlo es con ciencia y tecnología. Tenemos que agregar valor, la única manera de hacerlo es con ciencia y tecnología. Atender problemas que posiblemente no lo alcanzamos a ver, a pesar de que en estos últimos días se han planteado. La población de Chile envejece. ¿ya? En 10, 15 años más, va a haber más gente sobre los 65 años que por debajo de los 15 años. Que además, tiene una expectativa de vida más larga. Que además, por esa expectativa de vida más larga, por las condiciones de nuestra sociedad, le afectan enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, porque nuestro problema hoy día no es la malnutrición infantil, como fue, fue los 50, el, los 60, el doctor, doctor Monckever, que <risa> hoy día es la obesidad, y la diabetes, y la hipertensión. ¿ya? Entonces, ¿cómo enfrentamos esto? ¿Ya? Y eso es ciencia y tecnología. Se están haciendo cosas, pero hay que darle continuidad a seguir en este, en este esfuerzo. Porque se trata de no solo de qué vamos a vivir, sino que cómo vamos a vivir también. O sea, no, oye, yo no quiero llegar a los 120 años convertido en un bulto. O sea, si esa es la expectativa de vida en el largo plazo, ya llegar en buena forma. ¿Ya? Sí, yo creo que se tocó. Un el tema de la educación. Yo creo que la educación y la percepción social son aspectos muy muy importantes. Yo eh, creo que con ICIT, no es porque esté aquí cristian ha, ha hecho una labor muy interesante en el plano educacional en ciencia y tecnología a través de los programas Explora. Explora, ¿ya? que son yo creo una iniciativa estupenda. A mí alguna vez he participado de eso y es realmente muy muy motivador. Ir a los niños y, y, y poder transmitirles y, y recibir de vuelta el entusiasmo que ellos tienen, la, la capacidad de, de sorprenderse no que tienen por todas estas cosas. Es algo muy, muy bueno. Así que yo creo que en el plano de, de la educación hay que hay, hay que seguir trabajando con mucha fuerza. Y claro, en la, en la percepción social, comentábamos creo fuera de cámara de que el año pasado... Eh, hizo una encuesta sobre percepción social, sobre ciencia y tecnología. Que me parece que es muy interesante, quizás Cristian puede dar mayores detalles sobre eso. Pero hay alg algunos aspectos que, que me llamaron la atención. Por ejemplo, que la, la, la tecnología es percibida en, en esta encuesta social a un nivel muy alto, ¿no? o sea, eh, casi cercano al, al, al deporte, ¿no? que es lo que consideraba la gente que era más relevante, el deporte, la ciencia, en fin, la tecnología. La tecnología parecía muy cercano al deporte, entonces uno dice, interesante esto, pero claro, la pregunta es qué es aquello que las personas entienden como tecnología y probablemente lo que las personas entienden por tecnología son aquellas cosas que tienen más que ver con quizás la, la proyección lúdica, por así decirlo, de la tecnología. Claro. O sea, todo lo que es internet, todo lo que es el uso de la, de, del, del, juego, del ciberespacio, de... digamos, claro. ¿no es cierto? Eh, y probablemente lo, lo que quizás habría que tratar es de transmitir que la tecnología tiene dimensiones muy, muy variadas digamos y que y que en Chile, digamos, eh, tenemos que hacer un esfuerzo por focalizar el esfuerzo tecnológico en aquellas cosas que son de más pertinencia. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Eh, la, la, la investigación tecnológica aplicada tiene que ser pertinente, es evidente. La investigación claro, científica claro, no necesariamente, claro, claro. pero la investigación tecnológica tiene que ser pertinente. ¿no? Yo hace algunos años, a lo mejor tardíamente, llegué a la reflexión que... Mi, mis temas de investigación tienen que estar focalizados a temas país, o sea, temas que tienen una clara identidad con el país. Entonces ahora, por ejemplo, con mi ¿Qué colega, estás con mi colega Lorena Wilson, estamos empezando a trabajar en vinos, ¿ah? En cómo utilizar biocatalizadores para que los vinos maduren más rápido y generen más aroma. Por ejemplo, ¿por qué? Porque el vino es un tema país. Te fijas. Y así como ese, hay, hay muchas, hay muchas otras. Eh, y yo creo que eso tiene una serie de ventajas, primero que nada la pertinencia como valor en sí, pero además te abre la opción de poder tener un diálogo con el sector productivo, Entonces, porque el sector productivo tú tenés que llegar a plantearle cosas que es de interés de ellos. Si lo que, lo que no funciona es cuando uno va a, a, a, a, a, a contar cuentos, digamos. Claro. Cuando tú vas a tratar de motivar al, al, al, al empresario por aquello que te motiva a ti. Eso no funciona. Si cuando funciona es cuando el interés está en la empresa y yo colaboro con Entender ellos. Entender cuáles son los dolores del otro ya, claro. y hacerse cargo de eso. Claro. Pero mira, la pertinencia. Ope, me, vamos me, a detenernos me, un par de minutos para que volvamos a ese punto. Y nos vamos a quedar en los dolores del otro. Y volvemos. Vamos a los últimos minutos de, de Pensando Chile centrado en Ciencia y Tecnología. Eh, Cristian, ¿por qué no tomas el tema de la percepción para continuar, que, que era lo que veníamos hablando en la, en la segunda parte, para, para cerrar ese punto? Sí, mira, muy rápidamente, algunos datos, porque hicimos una encuesta yeah. y pedimos presupuesto para hacerla el próximo año de nuevo, pero yeah. que lo den. ¿ya? Y, uno, la, el, la profesión científica está muy bien valorada por la gente. ¿ya? Los médicos, los ingenieros, los científicos son los tres en el top en, en esta encuesta. Entre paréntesis, la encuesta son 7.400 personas a lo largo de todo Chile, entre 15 y 65 años. ¿ya? Muy representativa eh, Muy país. representativa, 95% ya. de valor estadístico. ¿ya? Entonces, eh, lo, lo primero es está muy val, bien valorada. Segundo, lo que decía Andrés, la tecnología, cuando uno hace la pregunta abierta qué se le viene a la mente... Muchas cosas asibles, el computador, el teléfono, internet, pero por el lado de donde yo vengo, el lado tec y de, la, de la tecnología de información y comunicaciones, que están muy instaladas. ¿ya? En cambio, cuando uno pregunta del tema de ciencia, son cosas bastante menos asibles e intangibles. Laboratorio, un científico, ya ese tipo de cosas sí, son sí, las sí. que aparecen en la respuesta abierta. Ya. Entonces, ahí tenemos un tema que hay que lograr acercar. Otro elemento importante, que a pesar de la buena valoración, a pesar del interés manifestado, cuando uno dice el ordenamiento de dónde habría que poner los recursos del país, solo, solo le ganamos a las Fuerzas Armadas. Estamos allá al, al final. Está el transporte, está salud, la delincuencia, y la ciencia, y la tecnología aparece por allá al final. Entonces, ahí hay un tema... Que por eso te decía yo, el tema de la educación es una cosa de largo plazo para formar este pensamiento científico, pero también tiene un tema de vinculación con el medio de educar hoy día para que haya esta percepción de valor en la gente en general de la ciencia y especialmente en quienes toman decisiones, ya sean políticas públicas, a nivel de decisión de inversiones empresariales, etc. Es muy crucial lo que tú planteas, la percepción de valor. En el fondo es el amor de nosotros, ah. del amor de nosotros, por la ciencia y la tecnología, porque tiene significado en nuestra vida. Eso es. Y están los por, ejemplos. Por eso no da tiene. gusto ver a los colegios en, en, en el proyecto Explora que tú mencionaste. Estamos hablando de cientos de niños en, en jornadas. Ellos van a, ser, eh, van a ser los líderes de esta idea. Ellos van a ser líderes de esta transformación en la medida que sean muchos. ¿sí? Qué pasa lo, lo que esto? ha pasado, Bernardo, portada de la última noticia. Ya, no solo farándula. Sale Claudio Hetz, ¿no es cierto?, con sus investigaciones sí, claro. sobre Alzheimer. Muy bien. Salió la encuesta ya, sí. entonces... En bien de los medios de comunicación, de los cuales es más fácil hacer crítica que mirar lo bueno que hacen, digamos, uno nota mucho reportaje, sí. mucho reportaje audiovisual en este tipo de cosas. ¿Qué está haciendo el investigador y vamos a poner de, un, de, un, de una región lejana del centro? ¿m? Que también tiene que ver con el otro punto ah. que tú tocaste. Y ahí está, ese fruto... Que, que, para, que, para, que queda como en los recuerdos de nosotros y lo que están haciendo y los significados que puede tener ¿Mm? y los se puede, significados se puede, que puede, se puede. O sea, aporta. Yo, yo te quería plantear otro tema ya que se me quedó fuera del tintero delante de los porqué de la ciencia y la tecnología hacia adelante si uno mira hoy día las grandes empresas en el mundo son empresas con poquita chimenea por decirlo de alguna manera de las cinco primeras hay cuatro que son del mundo de las tecnologías de información en la práctica aunque están en el comercio algunas de ellas la más grande es Alphabet, que es la matriz de Google, ¿no es cierto? La quinta es Facebook. Estoy hablando de datos de hace un año sí, sí. atrás, ya, no son los datos de hoy día. Pero lo notable, fíjate ya, es que la única que entra y es Walmart, ya, pero la que más ingresos genera es Facebook, que es la que tiene menos gente, genera un millón y medio de dólares de venta por persona al año. O sea, hay, algo pasa con, con, con un ordenamiento distinto donde las tecnologías, eh, el Big Data, la computación de alto rendimiento entran. Y eso tiene que ver con una cuestión también que es el cambio de las capacidades, de los entrenamientos que tiene que tener la gente, la formación que tiene que tener la gente. Hoy día la inteligencia artificial, la robótica, tiene una incidencia fuerte en la manera en que se producen no solo los bienes, Podría uno pensar que en la minería van a entrar máquinas autónomas, pero también en los servicios. Muchas veces cuando uno in interactúa con un banco todos los días, con una empresa está interactuando con una máquina del otro lado. Entonces también tenemos que formar la gente en esa dirección y hacer investigación científica y tecnológica pertinente la Porque la mera negación no es la, no es la respuesta. No es la respuesta. No es la respuesta. Porque eso va a suceder. El mundo nos gusta o no nos gusta claro. y sigue andando. Andrés, Andrés, ¿puedes tú, tú, tú, tú insinuaste algo sobre las limitantes en, en, en uh -huh. ciencia y tecnología, ¿por qué no desarrollas eso? Bueno, hemos estado hablando de, de ciencia y tecnología en Chile, digamos, y claro, yo creo que cabe... O sea, todos tenemos conciencia de que se ha avanzado, eh, pero que no estamos al nivel que queremos, por lo tanto, hay una demanda sobre un desarrollo científico tecnológico que es clara, entonces, yo creo que vale la pena reflexionar brevemente sobre cuáles son las posibles limitantes, o sea, por qué no damos un salto eh, cuantitativo en términos de lo que es el desarrollo científico y tecnológico en Chile. Y bueno, se ha apuntado a lo, a lo obvio, digamos, está por un lado el financiamiento, por otro lado el recurso humano y por otro lado la institucionalidad. Y si ustedes eh, escuchan los comentarios que, que, que, que, que, que se conocen, a veces se tienden a cargar un poco las la, la, la responsabilidades en uno u otro. Entonces, eh, el mundo científico a veces aparece como clamando por que el problema es insuficiencia de recursos. Digamos. Esto lo vimos de una manera muy fuerte a fines del año 2015, donde hubo una suerte de estallido social, donde este problema salió a las calles. Digamos, ¿te fijas? Eh, otros sostenían de que el problema era el recurso humano. Esto parece haber evolucionado mucho en los últimos años. Digamos, ¿ya? Y Otros pues, dicen, apuestan a la institucionalidad, pero la institucionalidad per se tampoco va a resolver los problemas. Entonces la, la, la cosa es que probablemente, son las tres cuestiones, o sea, tenemos que avanzar en forma armónica en las tres. Hace, hace poco eh, le, leí algo que, que decía la, la Presidenta Michelle Bachelet, que a mí me parece que, que es, que es muy, muy ecuánime y muy razonable. Ella de alguna manera hacía ver que en Chile la, el, la inversión en ciencia y tecnología había aumentado bastante significativamente, hablaba de casi una duplicación en los últimos 10 años, pero ella reconocía de que, eh, de que era, seguía siendo insuficiente, o sea, ella reconocía que, que existía una, una insuficiencia de recursos, pero planteaba otra cosa, decía, pero hay que ser además, mejorar la eficiencia en el uso del recurso. Entonces... A mí eso, ese comentario me llega, porque en definitiva yo estoy en el mundo de la ciencia y la tecnología, en el mundo de la investigación, y mi colaboración es aumentar la eficiencia. La, la responsabilidad de otros es que aumenten los recursos. La mía es que con los recursos que haya sea lo más eficiente posible. Muy bien, pues. gracias Gracias a ustedes dos porque... Creo que hemos podido hacer un despliegue de, de ideas eh, que, que son muchas, ¿eh? que son muchas las, las que ustedes han ido planteando. Eh, hemos contado con una persona que ocupa una posición extremadamente relevante, la institucionalidad, y, y, y contamos con un profesor que, que representaría el trabajo en el laboratorio y la producción de resultados. ¿no? que, que, que son, Es como una foto, ¿eh? es una foto de la conversación. Eh, y también hemos repasado muchos aspectos y lo que tiene que ver con estos resultados eh, para el bienestar eh, humano, porque en definitiva es lo que explica todo. ¿sí? Es lo que explica todo. Les agradezco mucho y para ser eh, muy eficientes vamos a terminar en el tiempo debido, ¿sí? de tal forma que, que tal como a ti te angustia, te angustia aquello que a nosotros también nos anguste Así que gracias a ustedes por habernos acompañado, esta ha sido una pacífica conversación eh, como debieran ser todas las grandes conversaciones estratégicas de Chile. Muchas gracias.